Saludos familia, espero que se encuentren muy bien. Les saludo a Ulises Rodríguez, agradecido de su compañía para presentar los sorteos nocturnos de hoy jueves 2 de febrero de 2023 de Lotería Electrónica. Los sorteos serán certificados por el auditor Onil Quiñones, de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Ahora escúchame bien, llegó tu turno de probar tu suerte con Powerball, que ya ha alcanzado la cifra de 700 millones de dólares. ¿Usted sabe todo lo que haría con tantos millones? Pues juegue para que pueda cumplir cada uno de tus anhelos. Pero también tienes más formas de ganar con Loto Cash, que siga aumentando. Juegalo con Multiplicador, que para mañana viernes cuenta con un acumulado de 650 mil dólares. Y recuerda que se acabaron las anualidades, ahora te lo llevas en un solo pago. Al igual que la doble revancha que te espera con 195 mil dólares. Atrévete a tener el mejor año de tu vida con Lotería Electricidad.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 El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 4-0, el 40. Y pasamos a Pega 3. Boleto en mano si jugaste a Pega 3 y mucha suerte. Primer número es el 7. Segundo número es el 9. Y tercer número es el 4. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 7-9-4. El 794. Y concluimos con el Pega 4, favorito de muchos. Así que mucha suerte. Primer número es el 5. Segundo número es el 0. Tercer número es el 7. Y cuarto número es el 2. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 5072.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 Gracias por acompañarnos. Antes de continuar apreciando toda esta maravilla que se muestra a través de este documental, queremos conversar con el internacionalista Rodríguez Mackey sobre la importancia de las investigaciones científicas y la participación de los jóvenes en ellas. En esta oportunidad, este año, se ha priorizado en presencia ...de jóvenes recién egresados de universidades que lograron acceder a un cupo en esta expedición... ...ganando eh, concursos a través de sus proyectos de ciencias. Fíjate, Alex, esa ha sido una extraordinaria decisión. Los jóvenes en el Perú, jóvenes científicos, jóvenes preparados, como muy bien dice de las universidades... ...deben acrecentar la visión de la vocación por la política nacional en los diversos frentes... Somos y tenemos una calidad amazónica, somos y tenemos una calidad andina, somos y tenemos una calidad marítima en el mar de Grau. La Antártida, como sabes, es un espacio de, del planeta que corresponde a todos, le corresponde al Perú, conforme el cuadrante sudamericano que preparara primigeniamente el embajador Gonzalo Fernández puyó en la Cancillería peruana allá por el año 1955, también con esa misma vocación, un espacio con carácter científico. Y por esa misma razón, porque en la, en, en la zona Antártica hay enorme cantidad de recursos, así como somos aspiracionales en los fondos marinos u oceánicos de la Convención del Mar, de la que todavía no somos parte, pero que son intereses permanentes para el Estado, es extraordinariamente lúcido que los jóvenes vayan a la Antártida, como comprenderás, no solamente a ver pingüinos, que es extraordinario, sino pensar en los réditos económicos que significa para el Perú un espacio que en su momento, con las nuevas regulaciones que hay en el Tratado Antártico, a partir, a partir del Protocolo de Madrid del año 1991, habrán perfeccionamientos donde la fase de exploración y de explotación de la Antártida en el marco no soberano pero en el marco de eh, que los estados puedan tener cuotas de participación para sus eh, provechos nacionales, el Perú no esté a la...